Ahora vamos a la entrevista con el doctor Walter Ziegler, él es director de salud mental y adicciones del Ciprosa. Doctor, bienvenido a esta dosis justa. Carlos Lleva, lo, eh, lo saludamos. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Carlos Lleva? Muy buenos días. Buenos días a ustedes, al equipo y a toda la radio audiencia. Gracias doctor por atendernos. Eh, queremos consultar con usted sobre hoy, sabemos que es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión y qué mejor que hablar con los especialistas como usted. Sí, un día de concientización, sensibilización, con acciones preventivas que lo ha dispuesto a la Organización Mundial de la Salud sin una causa específica, como suelen ser los otros días, sino simplemente sensibilizar y concientizar sobre este mal mundial que está en crecimiento. Ya en el 2010 sabíamos que la segunda causa de discapacidad en el mundo iban a ser las enfermedades mentales, en eso la depresión para el año 2020. No sabíamos que íbamos a tener pandemia, y ahora ya con la pandemia, desde el 2019 hasta el día de la fecha, Sabemos que la primera causa de discapacidad en el mundo para el año 2030 van a ser los trastornos mentales donde está la depresión, que actualmente está afectando una población de 320 millones en el mundo, con cifras que van en incremento, presentándose la depresión de diferentes maneras, ¿no? No es la misma depresión a la que se presente en un niño, que la que se presente en un adulto. Lo cierto es que esta pandemia las consecuencias que ha generado no únicamente ha sido el miedo, el temor, la inseguridad, la incertidumbre que ha provocado diferentes reacciones vivenciales a través de los trastornos de ansiedad, llámese pánico, fobia, estrés, sino que la depresión, y lo estamos viendo ahora en nuestros consultorios, en nuestras demandas, la depresión se está presentando en incremento entre uno de los factores como causa de la de la pandemia, porque se han producido diferentes tipos de pérdidas pérdidas que no únicamente tienen que ver con los afectos, los amores, la gente querida que se nos ha ido, sino pérdidas laborales, pérdidas de situaciones económicas, pérdidas de contexto de amigos, el traslado que se han revisado en algunas personas de un lugar a otro, los códigos de identificación afectiva que no están claros dentro de los sistemas familiares, partiendo de la base que la familia es la menor unidad estructural y funcional de toda sociedad, y con esta tecnología que hoy está, que forma parte de la nueva cultura y que tenemos que adaptarnos y hacer un uso racional de lo que tiene que ver toda la tecnología cibernética llámese el uso de las redes sociales y todo lo que tenemos por Internet, ha generado también que los códigos de comunicación dentro de las familias no sean claros. Entonces eso es lo que genera, en algunos de los casos, algo, un sentir que se llama enojo. Y lo que provoca que en, la, en los sistemas familiares, si hay enojos, obviamente que a nivel de, del sistema de las sociedades también va a haber un caldo de cultivo de enojos que se traduce en violencia en algunos casos. Claro. Claro. Doctor, eh, también me llama mucho la atención a esto que usted mencionaba recién de la depresión en los niños, ¿no? En los más pequeños, porque es como que a veces uno desde el desconocimiento asocia la depresión a los adultos, pero no, puede afectar en las infancias también. ¿Cómo podemos reconocerlos? Ahora más que nunca, más que nunca porque los niños han tenido aplazados durante dos años y algunos un poco más, han tenido pasado todo lo que tiene que ver a sus derechos a crecer en ambientes saludables, sociables, óptimos, y el encierro ha provocado consecuencias que las estamos viendo hoy. La depresión en un niño no se manifiesta a través de la palabra, porque a un niño no lo vamos a sentar y no esperemos de que nos exprese verdaderamente qué es lo que le duele y qué es lo que le molesta, sino que un niño hace somatizaciones, tiene dificultades a través de lo que es la conducta, no tolera frustraciones, generalmente no se vincula con con sus padres, y es ahí donde nuestros especialistas infantos-juveniles tienen que actuar para hacer, no digo un psicodiagnóstico, porque no se puede establecer un psicodiagnóstico en un niño que está en pleno crecimiento y desarrollo, pero sí establecer cuál es la conducta que requiere de mayor apoyo familiar, interdisciplinario, intersectorial. Lo cierto es que hay niños que tienen retraimiento, niños que tienen enuresis, es decir, que se hacen la pizza en la cama, en las horas de sueño, que tienen alteraciones en el ritmo circadiano, que se quedan despiertos hasta muy tarde, que tienen pocas horas de sueño, que vienen con cansancio y eso lleva a que no toleren frustraciones, que tengan instabilidades, dificultades para vincularse a través de las normas, las reglas, que es lo que se, se convive en toda familia y en todo sistema, llámese un sistema educativo. En cambio el adulto es mucho más sintomático, el adulto es mucho más demostrable. El adulto se caracteriza porque hay algo muy, muy significativo que tiene que ver con la evasión a todo lo que tiene que ver del placer y una acentuación a todo lo que tiene que ver con las conductas evasivas, llámese el aislamiento, el retraimiento, la pérdida de interés. A actividades que antes la realizaba con, con mayor énfasis y hoy están totalmente aplanadas, la tristeza, el cambio de hábito, las alteraciones del ritmo del sueño que no únicamente tienen que ver con el insomnio, sino que las horas prolongadas del sueño también es un signo, un síntoma que nos está hablando que esa persona está evadiendo todo lo que le provocaba placer o interés a su debido momento. Y esto desencadena una serie de un sustrato firme para enfermedades porque se puede acentuar más el trastorno de pánico, se pueden acentuar desnutriciones, se pueden acentuar el consumo problemático de sustancias, el alcohol, lo que tiene que ver fundamentalmente con el cigarrillo, como muchas personas hoy están fumando y como se dice cotidianamente, el cigarrillo es para desahogar las penas. Y es lo que lleva también en algunos casos la depresión muy vinculada con el pensamiento suicidio lo que tiene que ver con la conducta suicida, el suicidio consumado, porque son personas que en un determinado momento no encuentran salida, no tienen sentido en su vida y se van a producir cualquiera de estos tipos de conductas suicidas. Mm. Hablar de depresiones, hablar de prevención y hablar de prevención, en, en depresiones hablar fundamentalmente en lo que tiene que ver el suicidio en sus diferentes aristas. Doctor, y para nosotros, eh, digo, digo, cuando no, no somos especialistas en este tipo de, de problemáticas, ¿cómo hacemos para ayudar cuando nos encontramos con un cuadro como el que menciona usted, con un familiar, con un amigo, estamos viendo esto, somos testigos? ¿Cómo hacemos para ayudar ahí? Primero tener bien en claro la alerta, la lectura que tengo que hacer del entorno afectivo que me yo muchas veces en las casas nos llevamos la sorpresa y nosotros tratamos familias donde el suicidio consumado se ha producido sin ningún tipo de manifestación clara como para que la familia o el grupo de amigos vengan sabiendo que hay ciertas herramientas que está utilizando la persona y que requiere ayuda y hablar de suicidio no es hablar únicamente de lo que tiene que ver con la enfermedad mental y de lo que tiene que ver con el uso de psicofármacos uso inadecuado de psicofármaco, porque si bien es cierto que tenemos tasa de suicidio de personas que se intoxican con diferentes psicofármacos pero también dentro de la casa tenemos que tener en cuenta de que hay muchas medicaciones que por ahí se usan habitualmente llámese un equipo glucemiante porque alguien de la familia la tiene que tomar meformina u otra pastilla para controlar su de o algún antihipertensivo o antibiótico que también son pastizas que las personas lo utilizan para intoxicarse. Entonces en la casa tenemos que tener en cuenta cómo administramos todos los medicamentos. Y frente a la lectura que nosotros hagamos, si una persona necesita ayuda, lo más correcto es llevarlo a un especialista. A un especialista tratar de contenerlo en ese momento ser muy cuidadosos con las palabras que vamos a usar. Uh -huh. Por ejemplo, si estamos en la vía pública y hay una persona que tiene una tentativa o que el suicidio se hace, se ha consumado, pero que produce una serie de reacciones, las personas que están eh, presenciando ese acto, lo que tenemos que evitar es el uso de una palabra, el por qué. Uh -huh. La persona que tiene una tentativa suicida tenemos que contenerla, pero evitar el por qué, el por qué has hecho esto porque eso puede exacerbar mucho más el deseo de ir al acto suicida. Eso lo tenemos que dejar para los especialistas, los consultorios de salud mental, hay que llevar a profesionales, hay suicidios que responden a una emergencia, no una emergencia psiquiátrica, sino una emergencia médica, porque claro. si una persona que se ha producido un corte, se ha intoxicado, se ha arrojado del vacío o, o ha tenido un acto de ahorcarse, Inmediatamente tiene que ir a un centro de mayor complejidad donde actuamos interdisciplinariamente. Lo ve el traumatólogo, el neurólogo, y después los vemos los de salud mental, porque lo prioritario es salvar la vida. Por eso el Hospital Padilla es nuestro hospital de referencia para lo que tiene que ver con la conducta suicida. Ahora también tenemos guardia de salud mental. Sí. en otros hospitales, en otros nosocomios, donde tenemos psicólogos de guardia, llaman el Hospital Avellaneda, el Hospital Centro de Salud, el Hospital de Niños, el Hospital Velascoaín de, de Concepción, que se suman a las tradicionales guardias, el Hospital del Carmen, el Hospital Obarrio, el Hospital Padilla, donde vemos diferentes tipos de emergencias en salud mental, entre los cuales la conducta suicida es la que ocupa prioritariamente una de las principales demandas. Tenemos que concientizarnos, sensibilizarnos. Hoy por hoy el suicidio no debe ser un tabú, no es algo que no se debe hablar. El suicidio durante mucho tiempo se lo ha considerado como un fracaso para la persona, para la familia, para la sociedad, para el Estado. Y hoy la mejor forma de prevenir es hablar del suicidio. Esto es lo que establecemos los expertos y lo que la Organización Mundial de la Salud aconseja. Hablar de qué manera, a través de las medidas preventivas. Hacer Bien. prevención de suicidio es reforzar todos los canales que tienen que ver con lo que es la atención, la contención, la ayuda a la persona que viene con el sufrir. Doctor, le agradecemos muchísimo su tiempo en esta mañana, sabemos que está con muchas tareas, pero gracias por darnos estos minutos a nosotros y a LB7 Radio Tucumán. A disposición de ustedes cuando ustedes lo requieran, porque era la mejor forma de ayudarnos. Muchísimas gracias, doctor, que tenga un buen día. Usted también. Buenos días a usted y a toda la radio.